to beat production Esto es lo que hago, pan estilo a diario Esto es lo que hago por amor al pinche barrio Saben que yo tiro, hablo y no fallo Acompañado de puro leal hermano Colaborando, ando conectando, siempre tiro gacho No me arrepiento de cantarle a mi pinche barrio Seguiremos en esto y quiero jurarlo Que mi jugada no sea tan en vano Que en la calle nos conocen como hermano Juego de manos es de villano tu lírica compuesta no nos hace daño, nos tiras desde lo más bajo, que es lo que pasa mi hermano, que la madero fama es la que está rifando, te me quedaste muy callado.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 Son historias de nuestro pasado. La vida loca, andar de malandro. Sí. Son las caídas las que me han enseñado. Vivir la vida, disfrutar al máximo. Vivo la vida loca, toda madre, un desmadre. Si me buscas, yo te encuentro y de frente yo te pego. Así como me enseñan los humps la vieja escuela. Como enfugarse la pistola para matar ¿Quién te encuentra. Vámonos, riquísimo los humps cada día. Me hacen la balona porque soy el jefe de los jefes. Pero mide el vato que no traiciona ni envenena Porque así me he enseñado, porque he empezado desde abajo Nadie elige la vida que nos toca Aunque hemos probado heroína, de coca He podido contra todo y todo y nací sigo porque no me rindo por mis sueños. sueños. Loco prendido del barrio malandro con nace en las manos para sacar la jugada. Así mis homies me retiro con honor. Y les abro la puerta a quien quiera entrar con valor, yeah. Con valor, yeah. Con valor, yeah, con, mayor, yeah. Yeah, yeah. con honor, uh, yeah, yeah. yeah. yeah. Fue el killer, el steamai. como va el coro, yo.